Mira, mira, doblete. Mira que doblete de mero. <tose> qué doblete, ahí no más. Me... Muy no, bueno, bueno. La verdad, la verdad. vamos pesca Vamos Santocan Y jefe, ¿cómo te está pasando acá? Bien, medio cansadito viste Placitado. 82 Pilulu, un ejemplo sí. acá ¿eh, el hombre no, Muchas gracias por venir No por favor Vamos Eso a seguir pescando? Gracias a usted por ayudarnos Bueno, vamos a seguir pescando? Sí, vamos por más entonces